Ya estamos en la segunda línea. Esto va que pela. Bueno, en el día número 4 la cosa se puso de nuevo interesante. ¡Ay, Dios mío! ¡Es una hebillita de Dios! ¡Qué belleza! Ahora mismo me la voy a poner en lo que ustedes van a ver: el video nuevo. Porque tanta gente llena de amor, llena de vida, eso se siente. Segmento que todavía no tiene nombre Ustedes me van a ayudar a ponerle un nombre No sé, quizás le pudiéramos poner Acabando con la cocina de Cami Entrándole a Candela a la cocina de Cami Cami cocina o Cami trata de cocinar No sé, ustedes denme idea Déjenlo ahí abajo en los comentarios Hoy vamos a estar haciendo una receta Que me dio mi dulce suegrita Así que vamos a ver qué tal Le hicimos un twist porque yo le agregué algo más Vamos a necesitar crema agria Leche condensada, queso crema, cream cheese, no sé cómo lo dicen en tu país. Y yo, esta receta es así como mi suegra me la dio, pero yo le agregué... Cool Whip Mis amores, yo soy una cocinera empírica Es decir, yo no tengo medida Esto es al ojo por ciento Y yo voy probando y viendo si me queda bien o si me queda mal Aquí lo importante yo digo que es verse bien Porque a veces tú puedes servir un pescado frito Que esté refrito, quemado Pero si tú estás linda, vestida Tu esposo va a ser incapaz de decirte Qué malo te quedó el pescado, así que Piensen siempre eso cuando vayan a hacer su mejor huevo frito Cualquier cosita, pónganse bonito, un perfumito Y así, no sé, se van a salvar También vamos a necesitar este tipo de frutita que viene en latica Ya yo la mía la escurrí Porque no puede tener nada de líquido Porque todas estas cosas pues se nos pueden cortar Así que miren, aquí están mis frutas Que las tengo por acá Ya están totalmente escurridas Así que ya no tienen nada, nada de líquido y no vamos a necesitar más nada Vamos a empezar con esta latica de sour cream Vamos a ver qué tal Mire, el sour cream siempre tiene un poquito como de agua arriba Así que vamos a botarla Y lo vamos colocando en este pozuelito que tenemos por acá Se pueden ayudar de una cucharita Si no le sale como a mí que no me ha salido tan rápido Todo esto lo vamos a poner en la batidora ¿Ok, mis amores? Esto es uno de mis postres favoritos De verdad que sí Y es tan rápido de hacer antes de mezclar con el queso crema, que es lo más duro, o sea, la crema agria y la leche condensada son como de una, ¿cómo se dice, Puchi? Esto, una densidad, una densidad más suave. Aquí está el quesito crema y nos vamos a ayudar de esto que está por acá, mis amores. Esto es al ojo por ciento, ¿ok? Aquí nadie sabe si esto está bueno o si está malo no me acuste. Yo le voy a poner la mitad del quesito crema, nada más. Como se dan cuenta, esta parte aquí es un poco difícil, así que aquí ya todo esto va para la batidora. Esta batidora mía no es tan grande, mis amores. Es una de estas Magic Bullets. Ay, Dios mío, está haciendo como ruidos y cosas aquí. Ahí está, perfecta. Espero que esto esté bien cerrado, si no esto va a ser... ¿Todo no está encendido? Así, ok. Pulse. viendo esto, yo creo que esto no quedó como era esto tenía que quedar más duro no importa lo que importa es como esto se va a ver al final yo lo voy a decorar bonito, vengan las esperanzas esto tenía que dar. chicos, de sabor está bueno de sabor bueno está ay, yo tenía que haber seguido la receta como mi suegra me dijo pero esto lo vamos a arreglar con esto que está por acá, perecemos esto ustedes van a ver ahora porque esto le va a dar el toque final Espérense Vamos a echarle la fruta ahora ¡Ay! La uva se cayó Espérense que voy a buscar unas galletitas Estas galletitas, mis amores, se las van a poner en el fondo de los vasitos Yo encontré estos vasitos que están por aquí que tienen como que el Santa Claus y van pegando un poquitico con todo esto de, de la Navidad Ay, ay, ay no La galletica me cabe perfecto aquí, miren La dejan caer y nos va a caer como si fuera en forma de base Y miren cómo ustedes van a llenar esto Primero, para tener un poquitico de altura, con el whipped cream Lo ponen abajo, no importa si les ensucia el vaso Porque ustedes esto lo van a llenar después de otras cosas Así se va a empezar a ver, ¿Verdad? Una vez que se empiece a ver así, entonces van a poner de la mezcla, lo empiezan a llenar de la mezcla. De la mezcla que ya hicimos. Tenía que quedar un poquitico más dura, mis amores, pero bueno, no importa. Ay, si esto me ha quedado a mí. Yo lo que puedo montar es una repostería ya. De lo bello que esto me ha quedado a mí. Ahora, toques finales. En este momento ustedes pueden escoger, mis amores, si quieren ponerle fruta fresca o fruta todavía de la que nos quedaba que habíamos sacado el agüita, ¿se acuerdan? Yo voy a escoger ponerle de la que nos queda. Así nos queda el postre Lo puedes guardar o te lo puedes comer ahora mismo Yo tenía todo esto refrigerado Así que es fácil poder comerlo si ¿quieres venir un momentico y probarlo, por favor? Ven, mi amor, ven a probarlo Este es mi favorito Vamos a ver si es verdad Acuérdate que los marshmallows Debían estar en la mezcla Pero no están, ¿ok? No importa Mmm. ¿Está rico? No lo voy a comer completo. Es súper rico este dulce. De verdad que... Espera que yo no como ni alguna de las frutitas que están ahí adentro. No, pero es manguito. Tiene manguito. ¡Mis amores, y ahora sí vamos a terminar este video como se termina un video del mundo de Camila. Y colorín colorado. El mundo de Camila. Por hoy se ha acabado. Yo voy a seguir comiendo. Déjame de probar.